Que tal estamos suministos, o chicos A venimos a este nuevo video de Minecraft Java Edition 1.18 gente Probando por primera vez Minecraft 1.18 animation, create, share, food, train, cj What's question? Say I where I am on the sky, Don't distribute, Bueno, en fin, hay un montón de flashes nuevos Más cosas de accesibilidad Un montón de cosas todas raras, creo que todo lo tengo bien No, directamente no tengo bien, a ver... En Shift, en Correr, Saltar, todo bien. Y la G, si sí, sí, está bien. Está automático, ¿no? Y listo. Vamos a ir a un mini servidorcito que tengo aquí. Luego para la 1.18, vamos a ver cómo se ve todo. Porque pues, no tengo ni la menor idea. Apenas para cargarme. Vamos a ver. Ok, cosas malas que digo. Siempre que entro un servidor nuevo, se me, se me peta. Que se peta, que se peta la PC, boludo Se, me, se peta se, No, pero si sí me funciona, tranquilo, si sí me funciona Pero se peta Se peta, se petó Se, pe, se petó Esto, gente, mi PC ya hizo cabo <risa> La PC ya explotó, boludo, ya, boludo Ya, ya, la lié, boludo O sea, acabo de iniciar a grabar y ya me, ya me petó la PC Es que eso tiene que ser una bendita broma, boludo Listo, gente, ya estamos What up What ah, ya me empezó con el roll. El, el Open G. Alguien que sepa cómo, cómo quitar este error me lo dice, por favor. Chat. Listo, boludo WhatsApp. Mira, acá ya. Bueno, eh, esto me lo puedo convertir en creativo, obviamente, pero es que quiero ver cómo es. A ver, los árboles se generan en donde sea. Por lo que veo. La versión es muy estable. 26 FPS es estable. Está bien. El, aquí está el nuevo cobre, el cobre, el cobre Voy a ponerme voy a Barra Effect Give Amante 34 eh, Night Vision voy a, voy a ponerme el efecto pues bastante pues Para tenerlo siempre True Y el Weather Porque si me pongo un survival Water Breathing Por 100 Realmente Y el cent Listo Tengo dos efectos Aquí pues no hay mucho Está solamente nuevo carbón Y nuevo hierro Entonces Ok Aquí ya hay un zombie what the una dripstone, ¿no? Sí, dripstone cave Efectivamente Esto es una dripstone cave Acá había... Acá se mostraba más Mira, mira, mira, mira Aquí se muestra más Dios, qué guapo y guata Baja horrible, boludo Baja super horrible Dios O sea, tú puedes venir Tú puedes venir por acá y Literalmente puedes venir Mira, me voy a poner en... Me voy a poner en una armadurita Pues de... Pues digamos, venía aquí, la larariraru y what the fuck? Una dripstone, boludo. Lo mejor es que voy a poner aquí, voy a poner un water bucket aquí. Obviamente hay que tener un cubito de agua para hacer mis buenos water drops. Con lag, pero water drops, de que se si hacen, se si hacen. Pero es que, Dios, que es, es, es muy guapo, boludo. Es demasiado bueno. El problema es hacer un water drops aquí, boludo. Me hago daño solo con saltar encima de Dios. Están... Dios, que mirar me voy a venir aquí Pa, pa, pa Están los montones de dripstone, boludo O sea, es demasiado ¿Crees que en serio se pasa, boludo? O sea, son demasiadas dripstone Entonces Las de piedra ya me da el efecto Pero se quita, se quita, se quita Listo, acá hay un pincho gigante eh, Ok, voy a aplicar un poquito de piedra me Voy a poner effects. give mandril 4, haste, lo que es full Y nivel 1, que eso me daría haste 2 Ok, puedo instaminar la roca, lo normal, ¿no? Lo de todas las versiones Las que podéis instaminar la roca Aquí ya estoy incapacero, ¿no? Sí, ya está el capa 4 Que ya empieza lo que es la La Deep Slate No, digo, sí, sí, porque era Grimstone ¡No, me jodas! Ya, una matista ya tan rápido Dios La Drifstone de sí no se instamina Eh, sí, a Doquín de Pizarra A ¿no? mal, si sí, ya no se Yo sí decía, ya, ya no se instamina Eso sí, esta vaina no se instamina Esto sí Dios, guapo Boludo, suena re hermoso. Listo, pues voy a dejar la semilla. Mira, ya tan rápido, obviamente. Voy a abrir el chat un momento. Va a ser, va a ser horrible por todo eso de Invalid Application. Pero bueno, voy a hacer el barra seed. Aquí la pueden ver. Esta es la seed del mundo. Voy a hacer el chat un poquito más grande un momento. Pues para que lo puedan ver en tamaño a full. Esta es la semilla. Para que la puedan ver. Y pues ya la puedan tener ahí. Voy a volver a poner el chat chiquito. Es que no sé qué pasa. Pero me sale esa vaina así toda fea, toda rara. Pero bueno, ahora sí les daré la semilla Obviamente, pues para que la jueguen y se traquen Aquí también de la condenada es 48 menos 100 Pero sí, está muy bueno Voy a... Lo, volumen a full Hasta la música la voy a poner porque hay nuevos Discusión por... ¡Oh! ¿Y esto para qué? What the fuck Que ahí no haga más Voces y diálogos bueno, pero añadieron mobs pacíficos. Ah, el apartado, solamente los mobs pacíficos o los mobs hostiles, sí, sí, sí, sí. Está bueno, está bueno, está bueno, me gusta, me gusta. Esta ves que se inicia una música toda chévere aquí, para cuando se inicia esa música, pues, me acordaré del tiempo, pero mira, mira, mira, es que es un grandes. grande, es que lo mejor, o sea, tú puedes venir aquí de más de tranquilo, más de relajado, y te encontré, mira, hay diamante, ya. o sea, es que ya encontré por ahí una mina de diamantes. aquí, oh, que, mira. Uno, dos, tres, cuatro Ya me encontré cuatro diamantes Cuatro diamantes ya ¿No? Cuatro Cuatro, una, una, cuatro y ya El globo squid, pues, no, no, what me, me da dos sacos de tinta brillante Ok, está bien Es razonable Ah, no, acá hay otro Tres sacos de tinta brillante Ok, aquí hay un poquito de tuf Que se puede instaminar perfectamente eh, quiero encontrar es musgo o algo de la lush cave ¿Quiero encontrar algo de, de la luz cave ¿verdad? voy a encontrar algo así chéverecito de, de la luz cave ¿O sea, voy a encontrar algo algo chévere algo más diferente pues por lo que se ve no hay nada que sea distinto no y okay, todo lo normal por aquí Que okay, los bloques no se escuchan tanto Pues claro, porque lo puse Voy a subirle un poquito de volumen El agua lo que no me gusta Porque escucha muy fuerte Pero, Dios, es que se ve, es que se ve hermoso, boludo. Mira, se ve demasiado bonito voy a, voy a cambiarme a espectador Voy a buscar una luz Porque por aquí debe haber una luz que Cercana, mira esto Dios, es que se ve... Se ve increíble, boludo O sea, se ve demasiado bonito Es increíble que ya haya salido O sea, tanto tiempo, de espera Valió la pena, boludo Valió la pena la espera, boludo Mirad eso, ¡Dios! What the... Dios, qué bonito No sabía que podía ser así, mira Esto es como una cueva espagueti, algo así, es como parecida, ¿no? Una cueva espagueti Parecida, no lo es, es parecida No lo es Creo Ok, los cofres de estos son normal. Mira, esto sí es. Esto sí es como una cuevita espagueti porque se va haciendo como más redondita. O sea, es chiquita. Y es difícil. Esa sí es una cueva espagueti. Esta debe llegar para arriba en algún lado. Porque mira, todo el rato va subiendo. Y sube y sube. Pero no puede llegar hasta más. Pero al final coge, sí y baja bastante. Mira, mía, mira, mía, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. No, no, no, no, no, no, no, no, agua, agua. Agua, agua, agua no, no, no, no, no. No, bueno en fin, ahora sí, voy a ir a buscar una luzkate pues. Tiene una luzkate. Luskate. Luz yeah. <coughs> Me dieron lo que quería. Oh, y una mineshaft. Dios. está mira. Voy a venir para esta lipson, nada, nada. Nah. Ah, mira, una mine. Guapo. Guapa, guapa. guapa. Y es aquí, boludo. Y Dios, mira, esta esta imagen la voy a tomar. O sea, es que se ve re bonita. Y lo mejor hasta la grita detrás. Hubiera estado re bueno si tomaban esta imagen así. Porque, bueno, pero bueno, no, o sea, es bonito. Mira, hay una hay un amatista. Esto sí, mirad, coordenadas. Coordenadas de toma esto. Y es que es una foto demasiado bonita, boludo. Nada, la puedo tomar es así. Se ve las azaleas, las azaleas, las vallas dulces, la, la cosita que da polvito, o sea, la que, la, bueno, esa vaina y guapapá. Entonces, pero sí, mirad, lo de los, los pilares de madera, las azaleas lips. Quiero ver si hay raíces por ahí, porque quiero encontrar un árbol de raíces. Dios, mira, se generó uno de estos ahí. Pero bueno, en fin, es muy bonito, es demasiado bonito, en serio. Las drift leaves, si ¿sí hace? se sí, ¿sí hacen lo que dice, las drift leaves. El basalto suave, basalto liso. Voy a ver si me encuentro con unas raíces, porque si hay raíces, significa que arriba eh, hay eh, lo que es. Dios, ¿qué es esto? Pero bueno. Dios. Un spider que boludo Qué bonito Voy a ver si los gráficos No lo puedo volver así Simulación de chunks Renderizado de chunks El máximo, boludo O sea, es que tiene que ser el máximo Epicardo, el waterdrop ¿Cuántas FPS me va? Me va me va bastante bien, boludo Los gráficos de FPS No, lo voy a poner a 200, A 190 Y ahora sí me va a ir mejor Creo no, sí, pero mirar es re grande y pilar es re chévere. boludo. Ya, ya, te cae ¿sí? Mamones. Déjenme estar tranquilo. Ok, no veo axolotes. Sí, pero Dios, es re bonito. Voy a ver si puedo quitar los la... detalles. Eh, árboles por defecto, rápido. Dios, se recargaron todas las anchuras. Balanceo, si, sí. capas El estrellado eh. Por efectos rápidos Que no se vean, elevación de nubes en... Bueno, en fin, esto no es Opciones varias Rendimiento, calidad Bueno, en fin, no se puede quitar Lo que es la nebolina, pero sí está demasiado Bueno, muy bonito, en serio Demasiado bonito Me voy a quitar esto y me voy a poner bloques Lo que son, lo que Me había puesto algo aquí No acuerdo que era, ah, el cubito de agua yo también si lo tengo en la segunda mano siempre Siempre un tengo también en la segunda mano Listo, entonces Sí, se ve demasiado bonito, es que es demasiado Demasiado bonito Listo, vamos a ver Ay, que es justo Le cayó ese hueón ¿no? Por aquí ya no hay nada, por aquí ya es una Windeps Forest pero paso aquí... All Gross Struct Saiga... Y... ¡Pum! ¡Lush Sí... ¡Pum! ¡Lush Tengo que subir más, boludo... aquí aquí aquí aquí. Siempre he dado que se la para porque hay mucho de esto, boludo... Hay demasiado... Y yo iba llegando y... ¡Pum! Y es que es re guapo, boludo... Bueno, vamos por aquí a ver qué hay... O sea, esta también es una explicación para mí porque no había probado la versión antes. Solamente había probado una consola con un amigo, eh, Michael. Pero había probado con él un poquito la versión, pero pues ya lo había probado como medio ver las cuevas, las montañas así como de, de Berrock. Y ya, no había, no había mucho más. No, ahora, esto no se llama Tub, sino Toba. Me gusta más el nombre en, en, en inglés. Dios sí, mirar esto aquí. Se ve re guapo. Es, es una muy buena versión, me encanta ¿verdad? Me encanta Le doy 10 de 10 a la versión Tomó mucho tiempo a la espera No, ¿sabes qué? Le voy a poner un 9, ¿por qué? Porque falta el guarden Si no está el guarden, no estoy contento Estoy en una en un pantano Si sí, estoy en un pantano por el tipo de agua pero bueno Si no está el guarden, no estoy contento No estoy contento porque no está el guarden Pero aún así está épico, me gusta Pero eh, no estoy contento porque no está el guarden Que era lo que más quería yo Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Toca esperar hasta la 1.19 ¿Qué está no. A ver Para la 1.19 Sí tengo esperanzas De que aparezca el guarden ¿Por qué? Porque Porque para la 1.19 eh, No van a añadir tantas cosas ¿Me entiendes? O sea Para la 1.19 Es como una guata Es como una actualización Más chiquitica ¿Me entiendes? O sea No digo que sea pequeña No Digo que se ve un poquito más pequeña Ya que lo que añade Solamente cambiar un poquito De los idiomas que ya están Añadir unos que otros que nuevos Y nuevos Lo que pues para mí en mi, en mi carácter No es nada complicado O sea Como tal No sería muy complicado De añadir O sea no tomaría tantas snapshots esperar O sea, es que es ahora real bro, ¿no? Dios Hay una Dripstone Cape debajo, o sea, una Dripstone Cape debajo y arriba una snow. Sí, mira, mira, mira, mira, mira, Que snow slops, efectivamente Una snowy Slops Ya, ya esmeralda Pacha Dios. No, se convirtió En vez de ser una snow es, es lo que decían Una Snow Slops por debajo Pero es una jagged pitch por arriba Sí. Bueno, aquí debe haber puderes, ¿no? O sea, es lo más lógico. ¡Y sí. hay una aldea! Pero claro, la aldea se generó en las snow slopes, que es un lugar en donde creo que sí. No, esa es una ¡Uy, Dios! Que si sí muero, boludo. Ender Pearl Unas 30. Gracias. Listo. Eso ya está en una.. En una efectivamente, acá hay tres biomas en uno, boludo, Dios, que re bonito Hay tres biomas en uno, acá hay una aldeita normal, o sea, pues la típica de toda la vida Una, una aldeita fachera eh, Aquí están, pues los aldeanos los aldeanos de la misma profesión, no hay ninguna profesión nueva, ni diferente ni nada Esto, pues lo normal, Dios... No sé cómo me salvé ahí, pero bueno La estalactita me salvó de una caída fuerte Muy, muy dura No me gusta esto de que ahora Está como en círculo O sea, me, me, me, me caga Me caga esto porque los gráficos ahora Aunque lo ponga lo más que se pueda eh, O sea, los chunks no me cargan un montón Como me cargaban antes No sé por qué Si alguien me puede dar una opción de, de mejora Pues, por favor y estamos en unas plays, ok las planes, subimos un poquito y estamos ahora en un amido, en donde aparecen florecitas. Estamos en un amido, ahora vamos a subir otro poquito y estaremos en una Snowy Slopes, que es aquí, una Snowy Slopes. Veis que aquí se podía encontrar bastante mmm, Powder Snow, pero sep, aquí hay Powder Snow. Qué guapo. Tan rápido me dio el efecto de congelamiento. Mira, mira, mira mira Congelamiento ya Sí, qué guapo sí, ya se puede Esta es, ni este es nivel normal Esta es nivel moderniza Yo Pero sí, es muy chévere Es muy chévere, boludo Es demasiado chévere En fin, como decía Eh... Pucha madre Pucha madre Pucha No te Agüita Voy a subir allá mejor Una Ender Pearl Una Ender Pearl Ok Si es verdad lo que dicen De traer unas botas de cuero Es lo mejor Pero aquí ya estamos En una Nubilos Pero ahora Si subimos otro poquito más Estaremos en una Jagged Picks Efectivamente ¿Me lo confirma Minecraft? ¿Me lo confirma Minecraft? Sí, Jagged Pix. Ahora sí Le tardan en confirmármelo, boludo Sí, y estamos con una Jagged Picks. Esta Jagged Pix, ¿hasta dónde llega? Llega a capa 170, 184. Llega la. Llega esta vaina. Pueden aparecer todos estos: Watts, Inside Sips, blocks Boxes y Lobos. Watts, Pound. Pueden aparecer Lobos en estas cosas. Ah, no, en esta específicamente pueden aparecer Lobos. Ah, mira, una, una puta, una cabra, bro. Ahora solamente faltaba que esa fuera una posibilidad. Que me hubiera sido una pinche cabra gritona y yo la hubiera matado. ¿Se imaginan? O sea, qué suerte tan mala tendría que haber tenido. En fin, gente, está muy bueno. Me encanta la versión, la verdad. O sea, me encanta toda esta nueva versión de Minecraft. En serio, no saben lo feliz que estoy Ya que al final haya salido. Salió hace como dos días de la edad. Hoy es 3 de octubre, 3 de noviembre. Y este video tenía planeado para subirlo el... Este mismo día, 3 de noviembre Solo que, como saben, pues... O sea, ya lo voy a decir otra vez Formate de mi computador Entonces tenía mala cosa Y ahora cuando escuchaba y hablaba Se escuchaba súper saturado el micrófono Entonces, pues... O sea, no en súper en todo momento Sino que en ciertas partecitas Se escuchaba saturado Entonces, para muchas personas Eso puede ser algo como molesto Digamos que está con audífonos de un momento a otro Que el audio se sature horrible Como que en ese audio de... ¡Hija! <risa> Entonces, ya gente, 24 minutos de grabación Haré unos pequeños cortecitos en ciertas partes del video Pero en conclusión gente, Minecraft 1.18 es una tremenda barbaridad Es hermoso, 11 de 10, Minecraft Otra cosa que veo es que ya no se generan ni los lagos de agua, ni lagos de lava, ni nada así chévere que se generaba antes me un montón. Ya tristemente no se generan Había dicho algo que se podían atraer a estos pinches caballos mamones Con, con gapples ¿Ya? A ver, caballo. Que vio uno. Que yo vi. Creo. Creo haber visto un caballo. No, no hay un caballo. Entonces, es una manera. Summon Horse. Esto no suena serio, nada ¿no? lo digo. Acá. ¡Oye! ¡Sí, sí se sí puede! ¡Qué guapo! Sí, ya puede, sí se puede. Quería comprobarlo, perdón. Y ya, esto es así. Los nuevos biomas. Pues solamente hay una nueva generacioncita de mundo. Así que se vea chévere. Estamos en unas play Esto es play, boludo. Bien mon se, parece una se parece a las versiones viejas de Minecraft. Esto aquí haciendo parkour. Literalmente se ve re chévere porque se parece a una versión vieja de Minecraft. También la nostalgia, boludo. O sea, tomaron como tal. O sea, tomaron como la idea del. Yo veo que tomaron la idea como del antiguo generador de mundo, boludo. Porque se parece mucho. Estoy en un amigo ahora. Mira, mira lo que decían: árboles grandes, pero que sí o sí siempre van a aparecer con una un panel de abejas que Los árboles son muy altos, boludo. Ven, eh, vení. Venida por mí, hijo de puta. Listo. Ay, boludo, si vienen. No me tiréis, no me tiréis, no me tiréis. Es la cabecina. Están ahí. No, no, no, no, no. Oh, Buenísima. Mantra admin. Me ha entrado ni pero me dejé picar por una pinche abeja. Igual ya se va a morir después Voy librarme así, boludo Pucha Ya, las alas se van a morir O sea, ya no sé con qué picar, boludo, qué pesado Pero bueno en fin, a ver si ya terminando pues con lo de que es el video Y dejándonos de tanta vaina Mira mi puente, o sea, es que es hermoso mi eh, pues, Terminando pues ya con este video Obviamente Ya culmino con esto Me encanta Minecraft 1.WTF Ah, creo que este es el spawn No, no, no, no, no, no es el spawn no, no, no, no, no, no, no, Pues, pues no que tiene nada que decir Yo me despido Es increíble esta versión Me encanta, como digo Es muy bonito en la nueva generación Los nuevos gráficos Todo está muy bien Ah, no, he visto los axolotes Solamente vi las cabras El grupo de script lo vi Pero en los axolotes no Mira, acá hay otra de ripstone Por acá debajo Pero sí, no vi ningún ajolote. Pero bueno, los axolotes ya todos los conocemos Son hermosos, todos los amamos ¡Mucha madre Vamos a axolotes De barra sumon Axolot. Axolot Axolot Amarillito, blanquito, otro amarillito. Rosadito, amarillo. ¡Confecito! ¡No! ¡Axolotes! La he liado, la he lia. ha muerto por mi culpa. En fin, hay un montón de ajolotes. Son hermosos. Todos los amamos, Todos los amamos. Todos nos amamos a los Axolotes. Que son los más hermosos de todo Minecraft. Aunque matan a todos los pescados que hayan en el mundo. Pero bueno, eso es culpa de los pescados. ¿Por qué? Por ser tan inútiles. Pero bueno, gente, ahora sí, dejándome. Dejándome de rodeos. Que ya me estoy viniendo con muchos rodeos todo el rato. Ahora, siguiente, sí, sin más que avisar. Sin más que proclamar. Estamos en una ¿no, que. Flowering Forest. A esa rato que no me a Ahora, siguiente, sí, sin más dilación. La versión, como digo, me encanta. Y bueno. Terminando pues, ya este video que me estoy diciendo lo mismo todo el rato, me despido. ¡Chao, chao! Maldita araña, maldita araña, maldita araña, maldita araña, maldita araña, maldita araña, ¡Maldita ¡Maldita araña! y odio a la araña.